Sobre la naturaleza de conflicto y adversiones en los condominios, lo cual debemos aceptar como algo natural. Lo no natural es la tranquilidad y la paz. Hola, ¿qué tal? Buenos días mis condominios. Israel con un video más relacionado sobre el régimen de propiedad en condominio. Bienvenidos al canal, si ya han estado aquí ya saben de lo que hablo y si no, si eres nuevo aquí los temas que tratamos aquí son sobre el régimen de propiedad en condominio si tienes una propiedad que tiene áreas comunes, donde tienes vecinos que comparten áreas comunes muy probablemente estés bajo un régimen condominal y te interesan los temas que aquí tratamos el tema que traigo el día de hoy es un tema muy sencillo, muy práctico es la naturaleza de conflicto en los condominios esto lo hablo porque muchos de sus comentarios van pegados sobre la naturaleza de conflicto y adversiones en los condominios, lo cual debemos aceptar como algo natural. Lo no natural es la tranquilidad y la paz. ¿Por qué? Porque esto refleja una madurez tanto en la administración como en los condominios, como en el comité, que permite una estabilidad. ¿Por qué? La naturaleza en los condominios es simplemente la guerra. Porque la forma de percibir un régimen de condominio, las la necesidades de cada uno de ustedes como propietarios son muy diferentes. Si eres mayor de edad, si eres joven, si necesitas eh, ciertas algo en específico, obviamente contrapone el régimen de propiedad porque el régimen de propiedad implica reglamentación para todos, implica una serie de situaciones que no son fáciles de cambiar. Entonces, es el tema que traigo el día de hoy, quédate en el canal, suscríbete, dale like y comparte. Bueno, antes de empezar, la finalidad de tomarlo desde esta perspectiva es simplemente que el aceptar que las condiciones para cambiar siempre van a ser condiciones de esfuerzo y trabajo en equipo. Si aceptamos que el régimen condominal es algo que genera conflicto por involucrar partes completamente diferentes, Diferentes, con necesidades diferentes, entonces lo que nos queda es la premisa de reconocer que para poder hacer cambios hay que hacerlos de manera primero inteligente, estratégicamente y de forma uh, convincente, es decir, hay que hacer cierto grado de proselitismo, al entender esta parte aunque parezca cruda y real, la realidad y decir bueno quién quiere vivir en condominios y siempre vamos a estar peleando siempre va a haber conflicto y, y va a ser una constante entre vecinos generar este tipo de situaciones en el canal como ven el 90% de los comentarios son relacionados a problemas con vecinos problemas que han pasado con la administración cómo solucionar un conflicto con, aut con autoridades o cómo solucionar un conflicto con multas que han tenido es decir conflictos que hay que buscar solución entonces, este tema, en vez de tratar de eh, explicarlo de una manera negativa, es simplemente el agotar el peor escenario. Es decir, si ya sabemos que esto es la forma que el condominio debe operar y opera en la mayoría de los casos, bueno, entonces tenemos que entender que si necesitamos algo de forma particular o algo no está eh, conformando nuestras necesidades, bueno, entonces tenemos que actuar de forma inteligente. ¿Por qué lo digo? Pues bueno, porque cada uno de las personas que conforman el condominio son propietarios. Y no hay forma de, bueno, vamos a correr esta persona porque no piensa igual que yo, o vamos a, el, a eliminar este criterio, esta opinión, porque no piensa como yo. Generalmente en los condominios, como se basan por mayorías, una persona puede influenciar gran parte de las mayorías y crear grandes cambios. Entonces... En esta premisa que estoy tomando de la naturaleza de los conflictos en los condominios, abre un gran, gran abanico de posibilidades para el talento humano, para la, el poder de convencimiento, para modificar el régimen de propiedad, para modificar cuáles son los objetivos a los cuales va a apuntar el régimen de condominio. Recordemos que la ley de propiedad del reglamento es cierto, están... Se, se deben ceñirse todos los, los condominios pero también es cierto que las necesidades cambian y que la mayoría de propietarios son quienes aprueban o quienes cambian, quienes le dan esta vertiente a los reglamentos o a las necesidades del condominio entonces como ya sabemos que efectivamente la naturaleza es conflicto bueno entonces hay que aprender a tener las habilidades necesarias para modificarlo ¿Y cómo se modifica? Bueno, ya he hablado varios videos sobre ello y pues principalmente las asambleas, existen eh, votaciones, existen el convocatorias, existen comités de vigilancia que pueden moldear las necesidades, recordemos que la administración recibe mandatos de la asamblea, entonces, yo he observado muchos condominios que funcionan de forma aceptable, que van progresando paulatinamente, el progreso es paulatino, ¿por qué? Porque tienen un enfoque claro sobre las necesidades. Entonces, si donde vives existen demasiadas necesidades que no se están llevando a cabo, pues recuerda que para poderlo hacer, no es únicamente enseñar a las personas qué necesidades tienen que tener o qué prioridades deben de tomar. Por el contrario, es Tomar la liderazgo y la iniciativa para ir creando o ir dando las condiciones para que la votación crea un sesgo a ir mejorando. Recordemos que en, este, en estos movimientos que se hacen en condominios no son con varita mágica. Involucra demasiada información, involucra un, el envolvimiento, una inmersión de las personas para crear los cambios necesarios. Por eso, desde el principio estoy abordando el tema desde un aspecto un tanto negativo, quiere decir que la forma de hacerlo involucra una voluntad, involucra crear masa crítica para tomar decisiones a favor del condominio. Suena complicado, pero no lo es, es simplemente trabajo, es simplemente visión y compromiso de aquellas personas que decidieron que el condominio donde ustedes están va a ser mejor, va a ser diferente a los demás y se va a mover hacia enfrente. Y para eso requiere pues obviamente reconocer cómo opera un condominio, cuál es la reglamentación que ya existe. Cómo poder crear las condiciones necesarias de un marco legal, convocatorias, asambleas bien hechas, asambleas con el, protocolizadas de forma apropiada, la redacción de forma apropiada y para eso se requiere un conocimiento técnico. Yo te invito al canal para que obtengas ese tipo de conocimiento o si quieres escríbeme las dudas, pero el hecho de que desde el principio reconocen que no va a ser fácil y que la naturaleza es conflicto, bueno, agota la posibilidad del camino feliz y que todo el mundo tiene que entender cómo pensamos para que todo vaya bien y lo, se cambia al compromiso de personas, a la masa crítica que se va creando para el cambio de forma positiva. Entonces este es un video muy sencillo donde simplemente agoto, la, agoto de forma definitiva que el condominio simplemente está bien porque sí lo es, sino que requiere trabajo constante de ustedes como propietarios y de ustedes como condominios para lograr un régimen aceptable. Reconocer dónde, es la, dónde están parados para ir creciendo. ¿Tú, ¿Cómo está tu condominio? Déjame tus comentarios, dale like y comparte.